Hola amigas. A ver, a ver. A ver, un ta. Aquí está la pelona. Hola amigas, ¿cómo estamos? Vamos a ver que empiece a llegar la gente. Mientras voy destapando todo para tenerlo listo. A ver, a ver, este, este es el comino, me faltó. ¡Hola! ¡Hola, Sofía Mendoza! Me faltó, a ver, amigas. ¡Ay! Esta receta es, pero... ¡Qué bárbaras, amigas! Esta receta es tan minuciosa, Ceci... Sepúlveda, amiga, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, amigas? Hola, Verónica Ramírez. Una, dos, ahí está. ¡No! ¡Auch! Ya se está cayendo todo, ¡qué barbaridad! Tranquila, morena, serena, morena. A ver, ¿por qué se me hizo tanto esto? Esto no era tanto, era así como dos cucharadas nomás. Esto no era tanto. Vamos a ver. Preparándome estoy, preciosas, Tiki Barra. ¿Qué tal ese chimichurri, Tiki? Ay, hermosa, queda. ¿Qué pa' qué te cuento? Miriam Bautista. Ando bien pelona, amiga. Ahora sí que me quedé bien pelona. Bien pelona. <risa> Hola mi Pati Chávez, amiga, ¿cómo estás, preciosa? Ahora sí me lo... Me borré la... Me bor... ¿Cómo se dice? Me, me <coughs> Ahora sí me... Me volé la barda. Con este... Con este corte tan chiquito. No Ay, sí. No y su... Y su... <risa> ¿Verdad que sí, amiga? No, Rocío, este es mi color de pelo blanco. Esto que se ve aquí, estos highlights, es lo poquito que me quedó del tinte, pero no, ya entonces me quedo, me quedo a rapas y me tratan de quitar estos highlights, amigas, así es que no, ya me tuve que quedar así. <ríe> me volé la barda con este, con este pelado, pati. <ríe> pero bueno, um, viejo, voy a necesitar una agüita para estar tomando. Una agüita para estar tomando. ¡Hola, mi Fabiola! ¿Cómo están? ¿Cómo están todas mis guerreras? ¡Ay, Miriam Bautista! Ni mi modo! ¡Gracias, Sofía! ¡Patty Chávez! ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? Aquí ando yo con mi mandil, miren, porque me voy a ensuciar toda. ¡Me voy a ensuciar toda, amigas! Así que me he puesto mi mandil para... No mancharme toda, preciosas. Porque esta les voy a preparar un mole pipián. Un mole pipián para que lo usen para sus fiestas, preciosa. Ahora Lorena Pineda, de veras Lorena, pues bienvenida. Así si yo estoy trabajando, pero aquí estoy viéndola, dice la tiki. Yo sé, mi tiki, que tú siempre que andes trabajando, ahí estás pendiente de mí. Muchas gracias, preciosa. Paola González, buenas noches. Pero atínenles que, amigas, miren, por petición de ustedes, bueno, me voy a esperar un poquito más. Me voy a esperar que lleguen un poquito más. Les agradecería si me empiezan a etiquetar, por favor, en sus redes sociales, ya que no tuve chance de... Este, correr a poner un, un, un, un, este, un aviso. Pero, este, ya me conocen. ¡Ah! <ríe> La verdad duele, dice. No me gustan las mujeres, pero usted se ve hermosa. ¡Ay, gracias, preciosa, gracias! No, yo tenía una amiga, una ex amiga. Menos mal que ya es una ex. Que un día que me corté así el pelo tan, de, tan chiquito. Por quererme quitar todo el pelo de color. Me acuerdo que me dijo... ¡Oh, my God, Ahora sí te quedó la, la cara de, de lesbiana, me dijo. Oh. Y dije yo, ¡Pero no lo soy! Y lo dice, ¡Pero así es que ese corte parece de hombre! Y dije, pues ni modo, ya me lo corté. Así es que si me vuelve a ver, va a decir, ¡Ay, oh, no aprende esta! Pero bueno, ni modo, no aprendo. Todo sea como pelo. Al rato crece el pelo, amigas. Así es que, este... Ah, Así es que nada pasa. <risa> Ahí está la abuelita, no tengo. Mando su like también. Gracias, Miriam. <risa> so aquí andamos. A ver, amigas, por favor, este, etiquétenme, compártanme en Facebook, en Instagram. Díganles que se vengan porque Doña Leti va a compartir con ustedes. Porque ustedes me lo han pedido. Tengo una orden que más bien voy a complacer a una, a una seguidora mía. Que me dijo, Doña Leti, me puede... ¡Gracias, Fabiola! Me dijo, Doña Leti, me puede usted vender unas salsas de mole pipiano? Rojo. Mm, lo pensé, amigas. Lo pensé mucho. ¿Saben porque es muy laborioso? Es tan laborioso casi que la misma salsa macha. Casi que la misma salsa macha lleva... Lleva tanta elaboración este, este mole pipián. Quien lo ha hecho, este, sabe que es muy laborioso hacer este mole. Pero una vez que tú haces este mole, amiga, te lo garantizo. Que si tú lo pones, yo tengo una receta de mole pipián en pollo. en, en, en pollo. Este, pueden ir a ver esa receta, ya la tengo en mi canal. Este, es muy, el 80, el 90 es casi lo mismo que voy a poner aquí. Aquí le he agregado yo algunos otros ingredientes a esta, a esta receta. Ustedes saben que yo soy muy inquieta y cuando a mí una receta siento que le hizo falta más sabor, me pongo las pilas y estoy buscando la receta perfecta. Y creo que la he encontrado, este, creo que tengo la receta Perfecta como la hacía mi abuela en mi lindo Michoacán. Este, como la hacía mi madre. Yo le he agregado aquí algunas cosas. Mi abuela, me acuerdo que ella doraba unas tortillas para espesar este mole. Doraba tortillas de maíz y lo ponía en la, en la licuadora. Yo en este caso voy a usar este bolillo, ¿verdad? Bolillo y lo vamos a dorar para darle esa, esa autenticidad a este mole pipián. Michoacano. Así es que es una elaboración larga, pero vale la, vale la pena. En realidad que sí vale la pena. Lleva 1, 2, 3, 4, cinco chiles. Por eso les digo que se parece mucho a la salsa macha. Lleva cinco chiles esta receta. Lleva un montón de ingredientes que les voy a enseñar. Pero esta, esta, una de mis suscriptoras que ojalá hay que se encuentre por aquí, pero va a ver este video en cuanto lo vea, me dijo quiero mínimo quiero de tres a cuatro salsas que me venda de mole pipián para hacerme que en carne de puerco, para adobar costillas, para adobar pollo, para hacer alitas en mole pipián, para hacer carne de cebrada en mole pipián para sus tamales Miren, amigas, esta receta sirve para tantas cosas que les va a encantar. Imagínense unas costillas de puerco en, en mole pipián. Les va a encantar. So, yo espero que esta receta decidí grabarla en vivo. Aún así, sabiendo que en vivo agarro muchas vistas, pero sabiendo que YouTube tengo muchas, muy pocas posibilidades de que ellos me compartan esta tan grande receta. Espero después poder yo editar esta receta y hacerla corta y volverla a meter. Pero por lo pronto les voy a enseñar todos los ingredientes que se requieren para este mole pipián. Así es que yo voy a poner. Hola desde Juárez Marta Martínez. ¿Cómo está mi Pamela? Bienvenida amiga. Sí, Yamilén, mi esposo no me mortifica, mi esposo me dice, ay, ahora sí te pasaste, <risa> te pasaste, me dice, pero no, él sabe que al rato me crece el pelo, hombre, no hay nada que perder aquí. Así es, ¿cómo está la receta? Se escucha que es una delicia, Fabiola, esto es un mole muy laborioso, déjame decirte que de unas... 15 recetas que yo vi, la gente lo ha ido achicando, le ha ido quitando tantos ingredientes a esta receta que te aseguro que esta receta nada que ver con lo que hay allí. Me encontré dos, de dos a tres recetas muy similares a las que yo hoy voy a preparar, este, muy similares pero son contadas y yo voy a hacer otra de las que somos. Que estamos usando todos los ingredientes que se usa para este mole pipián. Y como es muy laborioso, yo voy a hacer por lo menos unas 10 piezas. Porque si me sobran a mí, yo las voy a usar en pollo marinado o en unas salitas marinadas para esta Navidad. Así es que, pero voy a hacer 10 porque sé que de 3 a 4... Ya están vendidas. Me dijeron, ¿cuánto cuesta para comprárselas? Y la verdad que ya viendo todo este montón de ingredientes, ¡qué bárbara! ¡Qué bárbara! Lleva tantísimo ingrediente. Oh, por cierto, que se me está olvidando. ¡Qué bueno que me acordé! Ahí ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí está el... A ver, viejo, ahorita vienes a buscarme aquí. El vinagre. Vinagre? el vinagre. El vinagre, el de manzana, por aquí debe de estar. A ver, si no, aquí tengo, si no tengo. Uh, por aquí lo tengo. A ver viejo, ¿ven? Por aquí está, nomás muévele el al alpacito, una botellita de vinagre. De vinagre. Ese apo. Sí. Ese no, ese no lo quiero. Hay otro. Hay otro. Que tengo por allí? Ese no, ese está muy fuerte. Quiero el de vinagre por allí, el de manzana. Era arriba, creo que lo subí arriba. Aquí ando mi deñaletti para que no me extrañe. Claro que no, Pamela, yo sé que por aquí andas. ¿Esta? A ver. Ese es vino. Guay. Bueno, ese también me es sirve. Pero fíjate, tengo otro. Creo que tengo otro. Sí, tengo otro. Otro, otro de. Tengo otro. ¿Verdad que sí, es L? ¡Qué bonito! Pues no la pusieron, ¿verdad? A ver, ese no, ese no quiero usar porque ese es muy fuerte. Sí. Quiero otro que está por ahí. Creo que lo puse arriba. arriba. Creo que... ¡Buenas noches, Lupita Reyes! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! Ahorita les voy a dar una pasadita. Me falta nada más el vinagre de manzana. Oh, tengo vinagre blanco. Si no hay de manzana, le ponemos vino blanco. Vinagre de vino blanco y no hay problema. Gracias, Lucy Balbuena. Gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañar a Doña Leti. Por favor, compártanme en sus redes sociales. Díganles que estamos en vivo y vamos a preparar esta tan deliciosa receta. Déjenme bajarle a, a, mi, a mi agua que ya puse a hervir. ¿Verdad que sí es? Él ni siquiera supe cómo le quedaron sus tamales. <risa> hay otro vinagreta aquí. A ver, ¿ese? No. Vinagreta. Yo necesito lo que te dije. ¿Cómo? Vinagre de manzana. Si no hay, uso el, el vinagre blanco que tienes por aquí. Si no uso este. Pero, uh, que, o a lo mejor me lo terminé. Si no hay allá abajo, y allá abajo ya no hay. Mike. Mira. Hay dos vinagres de blanco, ¿no? a ver, voy a usar el, el, el, el, blanco. el, el blanco, voy a usar el, uh... ese es esterilizado, ese uh -huh. es para limpiar, uh -huh. el mío lo tengo por aquí, Pero okay. bueno, bueno, vamos a seguir hablando aquí, todavía hay salsas machas de vente, Silvia, todavía hay, no sé si me, me, se me quedan como cinco salsas machas, por favor ve a buscarlas, Ahí está el vinagre, ¿no es el de la tapita negra? Sí hay, pero este está muy fuerte, amiga. Este es, este, más bien, yo lo uso como medicina. Pero está muy fuerte. Necesito uno que yo tengo que es menos fuerte. Porque aquí no lo, vez... Y si no hay, voy a usar de, de este vino, de vinagre blanco. ¿Allá en la tienda no habrá? No, no en la tienda sí hay, no va hasta allá, ¿verdad? No, por allá él? Ah, ok. Puedes ir a chequear, por favor. A ver, espérate, ¿qué es este? Este no va aquí. El niño. Oh, este es vainilla. Pensé que era. Pensé que era el. Ah, Sí, ese Pensé que era ese. A ver, vamos ah, a ver. ¿Qué he tomado? Sí, el de vinagre. El eh. de ver, he ese. Ese está muy fuerte. Ese apenas es como para medicinal. Vamos a ver. Vamos a ver, si no tengo vino blanco. Pues sí, voy a tener que usar ese, amiga, si no lo hallo. Necesito muy poquito, tienes razón, ¿sabes qué? No necesito mucho, necesito muy poquito. Si no lo haya don Mike, voy a usar ese. Que si acabo, no, no, no necesito mucho. No necesito mucho. No necesito mucho, voy a tener que usar poquito. Nomás mandito como unas dos cucharadas. So, la diferencia no va a ser muy grande. Bueno, les voy a dar un recorrido rapidísimo para que vean todos los ingredientes que voy a usar, amigas. Y ya con eso, vamos a empezar a crear esto. ¿Verdad que sí, Alejandra? ¿Verdad que sí, amiga? ¿Es el mismo que tengo acá, ¿verdad? ¿O no. Oh, no? Yo sabía. Ponme oh, este allá. Este es. Oh, no, este me es. Me es. es. Ahí ponlo mientras. Miren, este es el apple cider vinegar. Este es el que vamos a usar. Nomás necesito dos cucharadas para conservarlo. Para conservar esta delicia que vamos a hacer, amigas. Pero sí, si, si alguien quiere esta, eh, comprar una, una libra de, de mole, de mole de, de pipián, pueden ir a mi página. Eh, está a un lado de las salsas machas. Tomás no voy a poner 10, amigas, por si alguien lo quiere ir a comprar. Avísale, a Alice, que ya estoy en vivo, Michael, que le avisaras. Así es que, a ver, vamos a empezar. Hola, abuelita Dulce, gracias por estar aquí, Luz María. <ríe> qué guapa se mira con pelo corto y palo largo. Ay, gracias, bien cachetona, amigas. Ahora sí soy puro cachete, qué barbaridad. Pero bueno, ahí les va. Ahí les va ya. Les voy a enseñar un poquito rapidísimo. Nomás para que vean, nomás para que vean el montón de ingredientes que se va a usar para esto, amigas espero disfruten mucho de su delicia receta un abrazo gracias guadalupe miren amigas todo este montón de ingredientes miren nomás todos los ingredientes que vamos a usar para esta receta miren esto ¿eh? no digan que no lo vieron ahí está una elaboración, Dios mío, que para qué les cuento. Así es que vamos a empezar, preciosas, con lo primero. Vamos a empezar con lo primero. Miren nomás. Así es que, a ver, me las voy a llevar para acá. Para empezar, amigas, las voy a bajar bajitas. Así. Para empezar... hacer este doradero de chiles vamos a empezar a hacer este doradero de chiles para que ustedes aprecien amigas el esfuerzo que se hace al hacer este poquito esta, esta salsa que vean que es muy laboriosa por eso mucha gente prefiere comprarla que hacerla ¿Por qué? Porque es muy laboriosa. A ver, vamos a ponerle un poquitito nada más, no mucho. Ya saben que estoy trabajando con aceite de coco para la que, para las Para que estén viendo esto. Ya tengo aquí un agua hirviendo, amigas, porque todo lo que vaya saliendo de aquí se va a ir poniendo... Con todo este montón de chiles. ¡Hola, Alma Reyes! Voy a hacer poquitos, nomás voy a hacer 10. Diez, ¿Diez cómo se llama? 10 uh -huh. moles, bien espesito, para que le, ustedes puedan este, sacarle provecho. Y lo puedan duplicar. Voy a empezar con los chiles guajillos. Estos. Y los vamos a ir poniendo. ¡Saludos, doña Leti! ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? Sharon Reese. ¿Le dijiste a que estaba en vivo? Sí. A ver si me. Dile que si me puede poner el. Me puede poner en el en vivo el. el link para que vayan. Y, y si alguien quiere comprar la, la salsa, se vaya derechito. Que si me puede poner el link. En el en vivo para que alguien. A... O no sé si Pamela lo puede poner. Le hablo o no. Háblale. ¡Hola mi Francis! Ay, amiga, a ver, déjenme traerme el cargador porque ya se me está diciendo. Está Dame ah, ese cargador de ahí, güey. Despégame ese de ahí, por favor. Despégamelo de ahí. A ver amigas, vamos a Igualmente esto no se puede descuidar porque si se quema se amarga la salsa. Estos chiles no se pueden descuidar para nada porque inmediatamente cambian de color. Entonces tenemos que estar bien truchas. Bien truchas, amigas, miren. Creo que lo voy a lo voy a creo que lo voy a venir vaciando. A ver, ¿qué es esto? Lo voy a venir vaciando, amigas, en una cosa más grande, porque aquí me cabe muy poquito. A ver. Miren qué rápido cambia de color, amigas. Y luego, luego se pone bien aguadito. Y pues aquí está. Estos no se pueden quemar. ¡Auch! Estos no se pueden quemar porque se amargan. Así es que todo el que vaya estando aquí va para la olla va para la olla miren ven no se puede no se me puede quemar nada ahí van unos chiles también ahí van parte de los chiles así no los queremos muy grasosos nomás queremos que agarren ese ese asado Sí, amiga, sí, Francis, estoy, estoy usando de los chiles que traje de, de Tijuana. Me compré mucho chile, este, ¿cómo se llama? Guajillo. Me compré mucho chile asado. Me compré mucho chile, este, ¿cómo se llama? Morita. Este, sí, amiga, estoy usando de estos chiles, mira. ¿Mm? Lo más que estos chiles son, cuidado, no quédate. Ay, no, no, no, no, no, no. Déjenme, acá estoy haciendo un batidero, Maiko. Mira, ya, ya, ya manché ayer el piso de aceite. Tírame una, una toalla allí, para yo estar limpiando. Porque, mira nomás. ¿Mm? Miren nomás, amigas. ¿Mm? Ahí déjame en el piso, por si tiro otra. Como estos que ya están, van a la... Los estoy mandando a la, a la olla que tengo acá en agua. ¿Verdad que sí, amiga? Sí, porque me va a saltar, mira. ¿Ves? Todos estos chiles. Queremos ese sabor de tatemado. En este, en este... Uy, ábrele a la... A eso te iba a decir, a Mike. Ahí van. Ahí van estos chilitos. No se me pueden pasar, amigas, no las puedo leer porque no quiero que se me vayan a pasar estos chiles. Qué les hago en el porque si se me pasan, amigas, si se me pasan, se me amarga este mole. Y este mole tiene que estar perfecto. Miren. ¿Ven? Este mole no se me puede. Miren, amigas. ¿eh? Les voy a... La que, la que guste, nomás voy a hacer poquitos. Voy a hacer 10 piezas de mole, amigas, para si alguien quiere ordenar una libra. Una libra le alcanza muy bien como para unas... Uh, de tres, unas tres libras de carne o de pollo. Porque ustedes lo van a, lo, lo van a, se los voy a dar bien espesito. Para que ustedes en casa nomás, este, en casa nomás le, le, le agregan caldo de pollo. O consomé de pollo. Y lo pueden, eh, lo pueden dejar al espesor que ustedes gusten. Ok, miren. A ver, creo que me falta un poquito más de un poquito más de cómo se llama de aceitito vamos a ponerle allí Todo más voy a hacer voy a hacer 10 10 este 10 uh, envases amigas la que guste ordenarlo adelante Ahí está, aquí está en mi, en mi, arriba, en la parte de arriba el enlace para si alguien quiere una salsa de, de mole pipián. Ahí la vamos a tener. Miren nomás, miren nomás cómo cambia esto de. ¿Qué tal? Le hice un manchadero aquí, ¿verdad? Ábreme la puerta, ¿no? O aquí la ventana para que ¿Ya? salga el humo porque si no la alarma va a empezar a, a dar guerra y apenas que habíamos callado esa alarma que tanto molestaba, ¿se acuerda, amigas? Yo veo, dice la mejor youtuber disperia ¡eso es todo, Joel! <risa> Ay A ver, a ver, miren, acá tengo mi, mi olla, amigas, con agua caliente para que se... Ay, a ver si no me brinca por estar haciendo eso, Leticia. Leti, Leti. Miren, amigas. Vamos a empezar con esto, porque esto lo quiero. Que se hidrate. Miren, ya hasta se me esponjaron los chilitos morita. ¿Eh? Miren nomás. Ya huele a chile, ¿verdad, Michael? <ríe> Miren, eh. Vamos a echarlos allá. Vamos a echarlos. Me das, un, me das poquito papel para limpiar mi cazuela Michael. esta para echar lo que sigue no de papel no que le voy a quitar poquito aceite para que no se vea mira ah pues todavía me faltan estos todavía me faltan estos amigas le voy a poner muy poquitos porque no lo quiero picoso. Quiero nomás que tenga allí un, un sabor especial. Ahí se me cayeron estos dos pedacitos. A ver, amigas. Vamos a esto. Miren nomás. Qué Eso me hace que lo voy a cambiar aquí. Lo voy a cambiar aquí para que lo vean ustedes. ¡Au! Lo voy a cambiar ahí para que ustedes lo vean, amigas. Miren esto. Miren esto, amigas. Miren esto. ¿eh? Después de estar doraditos, aquí está temados. Caen aquí, a esta hojita, Donde los vamos a hidratar bien hidratados. Entonces aquí tenemos ya los chiles. Miren, eh. Con muy poquito aceite. Mm. miren nomás, amigas. Miren nomás que deli, deli. Una pasadita nomás. ¡Ah! Ya vendí otro chile al suelo, amigas. No les digo. Miren, ¿eh? Doraditas. Que esté doradito todo esto. Mm, Miren. ¿Eh? ¿Qué tal? Gracias, SL. ¡Ay, mi Francis Mora! ¡Gracias, amiga! Aquí vas a ver la preparación. ¡Ay, esta es una gran friega! Y fíjense que voy a hacer esta, pero si me ordenan las 10, voy a terminar haciendo una cantidad más grande, amigas. ¿Eh? Más grande. Pero por lo pronto, pues aquí está. Aquí está, amigas. ¿Eh? Ahí está, miren. ¿Eh? No lo quiero picoso. Nada más quiero que me dé. Ahora sí, como dicen, ese sabor así. Bien deli deli. Miren. Miren, amigas. Esto es lo que queremos. Y lo vamos a agregar acá. En una, vamos a limpiar nuestro. Fíjense bien, amigas. Vamos a limpiar. Gracias, Franci ¿Dónde está mi campana, Pamela? Se me anda olvidando mi, mi, mi campana. Déjenme traerme mi campana. Ay, no está. Sharon Reese gracias por tu orden gracias un campanazo para nuestra amiga que se animó sin haber visto el final miren amigas vamos con las pepitas miren vamos a adorar eso vamos a adorar nuestro cacahuate miren eh, fíjense bien. Fíjense, Sandra Angulo compró una. A ver, ¿quién compró otra? Me dicen si alguien compró otra. A ver, va a quedar. Dice, sí ordeno tres, no pago manejo y envío. No, amiga Maylán, siempre, perdóname, pero no. <risa> No, amigas, el envío de estas, de estas salsas es una libra de producto. Y no, amigas, me sale bien caro el, el shipping. Perdónenme, pero ahora sí que no se las voy a poder hacer. Perdónenme, amigas, perdónenme. No puedo, amigas, porque es mucho. Es mucho, preciosas. El envío me sale bien caro. Pero créeme lo que va a valer la pena. Para tres a cuatro libras de carne te va a alcanzar porque te la voy a mandar bien a... ¿Cómo se dice? Bien a espesita. Para que tú la puedas diluir con caldo de pollo. Ah, de veras, Pamela, no sé, hija. Fíjate que no me fijé, no sé la Liz. No, si ya viene incluido el, el envío, entonces ya viene, amiga. no lo sé. Miren nomás, ¿eh? Este sin aceite, lo vamos a... Lo vamos a, ¿cómo se llama? Lo vamos a asar. Y mientras, miren, estos chiles, ¿cómo están, amigas? ¿Eh? Hirviendo porque los quiero bien hidratados. Miren nomás, amigas. Esto después de asado, no, hombre, le da un sabor, amigas. Que para qué les cuento. Miren nomás qué delicioso. ¿Mm? Ya está agarrando el colorcito. Oigan, ya me quieren brincar las, las pepitas. <ríe> Miren. Qué deli deli. Miren nomás, qué delicioso. Ay, Marta Martínez, no tienes idea, amiga. Esto es algo muy laborioso. Aquí donde ven, no crean que me va a alcanzar eso para las 10 salsas. Pero yo estoy haciendo esta poquita. Ah, Francis, ok, está bien. Si eso es lo que dice allí, eso es lo que dice, amiga. Está bien. Ok, está muy bien. Así es que sí. Si, ah. Creo que sí está bien, amiga, a, a Pamela. Creo que sí está bien. Yo nomás le dije a Alice que pusiera 10. Pero, ay, ahora sí, ya se me están dorando, amigas. Ya la voy a sacar porque, miren, miren, ya se me está dorando. Miren, sí sale como en 22 y algo. Miren nomás, amigas, ya esto ya está. Miren, porque no, acuérdense que nada de esto se puede quemar. ¿Eh? Miren nomás, preciosa. ¿Eh? Ahí va. Ahí va. Miren nomás, amigas. ¿Eh? Miren esto. ¿Eh? Miren esto. Todo esto va aquí. Miren nomás, amigas. Miren nomás. Eh, ahí se queda todo esto. Vamos a darle una limpiada de nuevo. A nuestro sartén. Aquí. A ver amigas. Y ahora vamos a poner allí. Miren amigas. Vamos a poner el ajonjolí. Las hojas de laurel. El ajonjolí. También lo vamos a asar junto con unos pedazos de canela. Que van a ir ahí, amigas. ¿Eh? Creo que el ajonjolí. Creo que me va a hacer falta. Creo que me va a hacer falta un poquito más. A ver, amigas. Voy a poner lo que tengo. A ver, no se me vaya a... Porque nomás la quiero que agarre el colorcito. Miren qué rápido quiere agarrar el color, el ajonjolizo. So no debemos de perderlo de vista. Acuérdense, amigas, que nomás voy a hacer 10 envases de, de, esta, de este mole. Para que ustedes lo usen en Navidad, en unos muslos, en unas costillas, en lo que ustedes quieran. Déjenme bajarle porque empieza a brincar y esto se me tira. Y miren aquí. Qué rápido, cambia. Suban esos likes preciosas por favor. Hola, Nabloom, Bloom, ¿cómo estamos? Ay, qué rico huele aquí, amigas. La canela. Las hojas de laurel bien tostaditas. Miren nomás. Qué deliciosa. Quiero que vean esto, amigas. Miren nomás. ¡Ay! A ver, amigas. Miren nomás cómo ya se empieza a dorar todo. Mira nomás. Gracias, yo veo. Mira. No se debe de quemar esto. O esto ya está al mero punto de... Ups, ya me atoré acá, amigas. A ver, espérenme. Ya me atoré aquí al mero punto de vaciar. Ahí está. Miren nomás, amigas. Miren nomás díganme ustedes miren nomás saludos miren ¿eh? todo tiene que quedar bien hidratado para que a la hora de moler nosotros esto amigas quede pero tres piedras ahora sí vamos a poner los ajos vamos a ponerle los ajos Vamos a ponerle, miren, eh, qué tal, miren nomás, amigas, eh, también los vamos a, hola Berta, cómo estás, <ríe> este mole va a quedar, dice la Francis, tres piedras, y la verdad que sí, amiga, eh. Déjame ponerle así, porque saben que vamos a hacer, amigas, mientras esto se dora. Mientras este saquito se... Es un mole de pipián, amigas. El caldo de pollo se lo voy a poner a la cazuela que está acá hirviendo, amigas. Todo este... Miren nomás, vamos a ponerlo... No. No, no, no. Miren, todo el taldo de Chicken broth. A ver, no se me vayan a quemar estos ajos. También los quiero no quemados, no dorados, porque quiero todo ese sabor allá adentro. Miren nomás, amigas. Aquí está el enlace de arriba SL, donde puedes comprar una... Una libra de, de, de este mole que se los voy a mandar espesito para que ustedes allá lo diluyan con un poco de caldo de pollo y puedan este hacerlo. Miren nomás qué bonito. Miren. Les tengo que estar enseñando, amigas, para que vean que nada de esto va. Miren, nomás todo va asadito. Carnitas de puerco. Uy, amigas, para unos muslos de pollo. Una pierna de puerco. Hasta para un, pa un pavo enmolado en, en, en mole de pipián. No, hombre, amiga, ¿para qué quieres? Mira esto. ¿Tu se va a acá, ¿no? ¿Sí? Miren, amigas. Aquí está, dice Pamela. Aquí está el enlace para la que quiera ordenar una de estas salsas. Nomás vamos a hacer 10 salsas. Ahí está. ¿Mm? Miren nomás. Ya le regresamos el caldo de pollo aquí. Miren esto, amigas. Ahora sí, vámonos aquí. Rapidísimo. A ver, amigas, vamos a limpiar aquí. Ay, a ver, espérenme. Vamos a limpiar un poquito del la... ajo. Un poquito del ajo. Y vamos a poner unos pedacitos de bolillo. A ver, le voy a poner un poquito de aceite, así nomás. Y vamos a poner unos pedacitos de bolillo. Miren, amigas. Un abrazo desde Nuevo León, Casas Grandes, Chihuahua, bendiciones, bendiciones Graciela, Cocina Jalisco. <ríe> ah, ya ando oyendo Don Maico Achalino Sánchez, amigas. Anda oyendo allá la música, ¿cómo ves? Le voy a decir que se vaya para allá porque si no, no me van a no me van a contar este este este en vivo. ¡Ay, gracias, Ponce! ¡Eh, un campanazo! Eh. Un señor Ponce me acaba de poner una orden. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Miren, vamos así como a dorar. Dicen que hasta ya se oye a Chalino Sánchez cantando. Miren, amigas. Ciérrale, ya, ya, ya, lo, ya lo peor ya lo, ya lo doré. Los chiles ya los doré. Ay, por todos lados. Oh, sale por todos lados. Ahorita viene el vecino y te dice: la... Don May, ¿qué está cocinando su wife? <risa> oh, sí. <risa> el otro día le dijo al vecino que, que cada que huele bonito se asoma y dice: Ay, dice, me dan ganas de llamarte y decirte que qué está cocinando tu esposa. <risa> Miren amigas. Y eso que no sabía que, que yo cocinaba para YouTube. Y el día que supo, dice, ya nomás sabe que huele bonito y dice que tiene que ser esta casa la que huele bonito. ¿Cómo ven, amigas, eh? Dice que ya les quité la música, dice. Mm. Se me seca la garganta. Un día de esto, señora Leti, se animan a hacer envíos a México. ¿Verdad que sí, Francis? Ay, ya le subí mucho. A ver, vamos a... Que quede este panecito así bien sabrosito. Bien doradito, porque lo queremos para espesar nuestra salsa. ¿Verdad? Miren nomás, hasta le voy a poner un poquito de más así para que me lo pinte un poquito más... Sí, cocina Jalisco. Dice que vive allá en la esquina y hasta allá le llegan los olores. Dice que siempre le dice a su esposa. Ay, la esposa de don Mike ha de estar cocinando algo para YouTube. <ríe> dice que le dice el señor. ¿Cómo ven, amigas? Dice, seguro que la señora ya está en la cocinadera. Miren qué delicioso panecito. Bien doradito, amigas, ¿eh? Miren nomás. Y una vez le voy a poner estas, eh, eh, lo que vienen siendo las pimientas. Hay que se les dé una revolcada allí con lo poquito, lo caliente que queda. Porque estas sí las voy a poner acá. El panecito sí lo voy a sacar y lo voy a poner acá afuera. Mm. A ver. Miren nomás. Las pimientas necesito que... Una, una pasadita nomás, pero miren nomás qué bonito, a ver, miren nomás qué bonito el pan, amigas, ¿Eh? ahí está, a ver, las pimientitas, las pimientitas, así nomás, a ver, déjeme sacar el pan y agregar las pimientas, amigas, porque no las quiero quemadas, vámonos para adentro, ahí está, y aquí, ¿qué más me falta, amigas? Miren nomás, qué batidero. ¿Eh? A ver, ¿qué más me falta aquí? No, hombre, amigas. Si, si me llegan a comprar las 10, ¡ay, qué tizna me van a dar, preciosas! ¡Qué tizna! Miren nomás, vamos a poner nuestros jitomates. ¿Eh? Miren. Vamos a empezar a poner también nuestros jitomates. ¡Ay! Esto es bien laborioso, amigas. De veras que sí. Bien laborioso. Entonces, este, se requiere. Pero miren qué sabroso panecito. Bien doradito. Para espesar nuestro mole pitián. Así es que... ¡Nunca has hecho, Yorely! ¡Ay, amiga! Es una chinga, pero vale la pena. Pero si no lo quieres hacer, lo puedes ordenar hoy. Nada más voy a hacer diez a... diez a... ¿Cómo se llama? Diez envases, amigas, ¿eh? Porque no, no quiero... darle mucho trabajo a mi Así es que bien afortunadas las que van a poder recibir este mole. Este mole pipián. Rojo. ¿eh? Díganle a la señora Leti que me siento muy bien en estos días. Solo quise entrar un ratito para saludarla a todas las del chat. ¡Ay, preciosa abuelita dulce! ¡Qué bueno, amiga! ¡Qué bueno! No te preocupes, hermosa. No te preocupes, hermosa. Primero está tu salud. Si no puedes entrar, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, amiga. Creo que le voy a poner dos y tomates y más porque no me gusta no me, no me gusta que me falte bueno si se venden las, las 10 y sí me va a hacer falta amiga no crean que no pero vamos a ver ahorita que empiésemos a miren ahorita, ahorita que empiésemos con esto vamos a ver vamos chica Dele un campanazo a quién. A Yoreli por su orden. ¡Ah, Yoreli! Modesto Julián López. Puso una orden. Este es para una. Este es para el otro. Amigas. Nomás hay, hay, hay diez. So, suertuda a las que lo están ordenando. Porque no voy a hacer más. Eso pienso, amigas. Porque no le quiero dar tanta carrilla a mi ¿eh? Ahorita acabando esto en vivo, me voy a ir a ayudarle, tenemos trabajo en, el, en su negocio de ella. Entonces imagínense amiga, gracias porque me haya hecho la orden, muchas gracias, Acá mi olla ya está, que qué barbaridad, bien bonito todo esto, miren nomás, bien bonito, qué barbaridad bien hidratado para cuando yo muela todo esto, ya, uh, no hay que, no hay que, cómo le llaman amigas, no necesitamos a, a ver, déjenme tapar esto, a ver, así, a ver amigas, déjenme verlas aquí un ratito, Aquí, miren Don Maiko haciendo su ejercicio, miren a Don Mike, Amiga. ¿Eh? ¿Qué tal, eh? Ana, si lo pones en un frasco, tienes que ponerle unas dos cucharadas de... De cómo se llama de, de uh, Apo, de vinagre de Apo de manzana para que te dure hasta el mes. Para que te dure un mes o un poquito más de un mes, amiga. Gracias a Dios, nada de lo que estamos poniendo está crudo. Nada está crudo, así es que lo vas a poder, este va a poder durar un poquito más. Dice, dígale que me suene, dígale. Sí, di, dije, ay, caray, que me suene, creo que ya ando campaneando y nada, era Doña Leti. Ah, sí, amiga, yo, que alguien me hizo una orden y le aventé el campanazo. Sí, amigas. Acuérdense que lo que es el ajo, el ajo y el... Um, y el, uh, y el vinagre te ayuda a que se conserve un poquito más dice el pobre de Gustavo Adolfo estamos muy tristes porque México quedó fuera del mundial pues ni modo amiga ni modo pues uno que quisiera verdad tener esa gran pero pues bueno algún día se que logrará amiga ni modo pues ahora sí que como dicen que gane el mejor verdad que gane el mejor, amigas. ¿Y qué le vamos a hacer? Uno quisiera, pero... Pero pues Dios sabe. Estamos tristes, pues sí, amigas. Ni modo. Voy a cortar por mitad. Para que se me terminen de coser. Así. Uf. a ver así para que esté el jitomate bien bien cocidito también porque si dejan crudo algo entonces tu salsa no te va a durar amiga Ok no te va a durar así es que pónganse listas con eso pónganse listos con eso ¿Con quién, perdió, ¿Con quién perdió México? Con Polonia. Ah, que. Ah, que la cosa. Por mi modo. Es la primera vez que México no pasa, dice. En Oh, no pasó ni en la primera. Ni modo. El técnico de México celebró cuando ganó Argentina. ¡Wow! ¿Sí? Eso es lo malo de... Es lo, es lo malo de, de no, de... no, pues no es lo malo. Porque en realidad, si te fijas bien, pues no. uno tiene que perder con dignidad, maestro. Sí, cuando cuando un, un, un... No se puede enojar uno porque el otro... De otro país. No lo deben dejar que... ¿Que, que, que, ¿Que celebre? No, porque se puede vender. Pues no, de yo dinero, no... con roca cualquiera, hasta mí. Ah, Ok. Ya oyeron, el dinero corrompe a cualquiera, hasta él. <risa> Ni modo, señora Leti, pero el técnico es argentino, dice. Oh, por eso celebró, porque su nacionalidad de él es argentino. Y va a celebrar que perdió México también, porque no es lo que quería. Ah, pues qué tristeza. Pues qué tristeza, pues. También yo no lo quiero ver. Ah, también Don no lo quiere ver, dice. Ah, qué cosa. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más me falta? No, pues nada. Ya estos otros olores van para adentro. Van para adentro. ¿Cómo ves, amiga? Mira nomás. ¿eh? Bien hervidito, bien cocidito. Si esto queda crudo y ustedes lo envasan, se les echa a perder. Hubo mano negra, don Mike, dicen. ¿Cómo dejas que venga un extranjero a dirigir tu gente mexicana? Bueno, pero es que ellos no, saben no, cómo hacerlo. Esa, esa no, no, no debió haber sido así. Ah, que la cosa. Es decir, mexicano, perder como mexicanos todos. No caiga uno ya. Buenas noches, Claudia. Uno infiltrado. Ay, oigan, don Mike, un infiltrado. ¿Qué le pasó a mi tío Pancho Villa? ¿Lo traicionaron por eso? ¿Una traición? Fue traición. Sí, ya lo he metido. Ah, que la cosa. Están oyendo a Don Maico, pues, amigas. ¿Están han enojado. enojado, dice. Cada vez que me enojo, me da más hambre. Cada vez que se enoja, le da más hambre, amigas. Tiene mucha razón, Don Mike. Ay, Jalisco, dicen, ¿verdad? Pero yo siempre le voy a mi equipo México. Pues sí, amigas, es que uno no debe de perder la ilusión. Yo no, yo no soy fanático de, de fútbol. ¿verdad? No se pinte su pelo. Miren, amigas, qué blanco. Todavía me quedaron unas lucecitas, siren, del color que traía, amigas. Pero si me quitaban esas, esas lucecitas, me quedo pelona. <ríe> Hola, Nayeli de Jesús, ¿cómo estás? Ah. que tiene pelo más ah ok hola miren amigas bien cocidito nada debe de estar crudo para que su salsa la puedan alzar así es que yo la estoy dejando que todos mis tomates aparte que se me, se me asaron están este están. le pueden poner un poquitito de agua de la misma de allá o un poquitito de agua para que lo terminen de cocer ¿Eh? Miren nomás, qué bonito está esto. Ahora sí, vamos a empezar a... Déjenme quitarme todo esto, amigas. Ya no huele tanto el chile, ¿verdad? No, porque ya sé todo el chile. Ya no, ya, no, ya no hay este... Ya no hay tanto. Miren nomás, qué bonito. Hasta este punto, amigas, bien cocidito... Que ustedes también que esto ya está bien cocido. Cuídese, don, don, doña Leti. Hace mucho frío en Isperia. Ahorita está a ¿cuánto? ¿A 35? Como a 40. No. Como a 40 está acá pero, arriba. Pero aquí se siente más legal. Acá se siente porque estamos en montaña. Miren esto, amigas. A este punto ya hay... ¡Auch! Perdón. A ver. A este punto, amigas, está bien cocidito todo. Entonces, aquí sí ya lo vamos a apagar. ¿Ok? Aquí sí ya lo vamos a apagar. Porque todo lo demás ya está. Y miren todo esto. Miren todo esto. Esto ya está. Miren nomás. ¿Qué suertudas las que van a tener una salsa de pipián? Para Navidad. Para Navidad. Les digo que la alcen en su hielera y no pasa nada. ¿Eh? Miren. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí está. Y todavía le falta que agreguemos todo esto, mira, amiga. Bien cocidito, todo esto ya está. ¿Mm? Sí, claro que sí, la verdad duele, amiga. La que no pueda, agarre la receta y hágala usted mismo. Es laboriosa, pero sí se puede hacer. ¡Orlando Sedeno! Puso otra orden. Oh my God. <risa> ¡Bravo! Ya, yo creo que ya se van a acabar, ya no creo que haya muchas. Sí. ¡Bravo! ¡Gracias! Sereno, acaba de comprar otra salsa. Gracias, amigas. Bueno, viene la, mole, la mo, moledera. La moledera. La moledera, Maico. Ay, este panecito no es para ti, Maico. Ni la mitad te voy a dar, Maiko. Oigan a Don Mike, que ese panecito dorado se ve pipiris nice. A ver, vamos a. Miren, amigas. Aquí vamos a empezar a hacer nuestra doradencia. Miren nomás. Déjenme hacerlas aquí. A ver, viejo, en qué la voy a vaciar. La voy a vaciar en esta. A ver, en esta olla, aquí voy a ir vaciando todo el mole, amigas, para tenerlo listo. campanazo dice. ¿Quién compró? Cuando alguien compra en vivo, me sale aquí que alguien la compró, amigas, ¿eh? Así es que campanazo, A ver, vamos a untar mi agua. Sí, Francis, dice, ¿y ese panecito qué onda? ¿Cómo ves? Dice que le deje caer ese panecito que está real. Vamos a poner aquí nuestra olla. Esta que está bien caliente. A ver, ¡ay, qué rico huele esto! Ay, amigas, si pudieran oler esto. Ay, amigas, hay un olor en mi casa, miren. Ay, Delicioso Yo sé que el vecino ya no tarda en decir ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo la señora? Vámonos ¿Qué? Eh, miren parece un ponche Miren parece que tuviera Pasas, nueces, miren Parece un poncho. Huele tan delicioso Ese como no tienes una idea Y bueno Vamos a usar, vamos a empezar A ver ¿Dónde está mis? ¿Dónde está mis.? ¿Cómo se llama? Vamos a empezar la boledera, amigas, para que vean cómo va a quedar. Miren nomás, qué rico, amigas. ¡Pum! ¡Pum! Ahí va otro. ¡Pum! ¡Hombre, amigas, esto! Aquí es un batidero que se va a hacer, amigas, pero pues no importa, ni modo. Ni modo, esto va a ser así. ¡Auch! Voy a ver cuántas, cuántas salsas se vendieron. ¿Cuántas salsitas se vendieron? A ver. A ver, todo lo voy a echar en un solo lugar. So no importa si lo pongo o qué le pongo a uno, qué le pongo a otro. Todos los ingredientes se van a ir aquí. Doña Leti, saludos y bendiciones. Qué delicia. Pipián, todavía no lo termino. Ya se me hizo. Ay, amiga, te va a encantar. Vamos a ponerle las otras especies. Consomé de pollo y todo lo demás. Y vamos a ponerle unos tomates. También. Así. Miren nomás, eh. Miren nomás qué delicia. ¡Qué delicia! Y si necesito más caldo de pollo, aquí tengo más caldo de pollo, amigas. Que creo que sí voy a necesitar. Si ustedes aguardan el caldo de pollo y lo tienen, pues ya saben. Si, van a, si ustedes van a hacer esta receta con un caldo de pollo, unos muslos de pollo o un mole de pollo, de mole pipián, pues a, a, no se les olvide utilizar. Utilizar este todo el, el, el caldito de pollo, amigas. Le voy a poner una cucharada, una media cucharadita así. Y vamos a ir manejando. A ver, amigas. En las, la sal al gusto. Miren nomás. suban esos likes preciosas! <risa> <ríe> ¡Qué belly belly! Dice yo, Peo. ¡Ay, yo peo! Esto va a quedar. Huele, hay un olor aquí en mi casa. Ay, delicioso. Miren. Mmm. No lo más. Qué deli, deli Miren, que quede bien. Mm. Miren nomás. Miren qué delicioso. Déjenme lavar esta cuchara porque la voy a meter. más. ¿Eh? ¿Cómo se pone eso en el mute? A ver, amigas. ¡Eh, Rosa Armenta! Acaba de hacer su orden. Eh! Rosa Armenta, gracias, preciosa. ¡Qué rico Pipión! Pipián preparaba a mi madre, dice Lourdes de Cruz. ¡Ay, amiga! Mira, ahora yo he visto, miren nomás eso, amigas. Que mucha gente le ha quitado los ingredientes originales a esta receta. Y pues porque ellos dicen, es mucho trabajo, mucho trabajo, amigas, pero ¿saben qué? Miren este espesor, miren, amigas, qué espesor, arrívense ustedes, miren esto, qué espesor, así se los voy a mandar yo, para que ustedes, miren, Así, este es el espesor que yo quiero para ustedes, para que cuando ustedes lo agarren, nomás le ponen caldo de pollo y ustedes lo hacen como ustedes quieran, de espeso o menos espeso que este que estoy haciendo. Pero si se fijan, miren, miren el espesor, amigas. ¿eh? Miren esto, miren. Mmm. Ay, amigas. Oh my God, esto les va a encantar, amigas. Miren esto. ¿Eh? Esto es como así ustedes lo van a querer, preciosas. ¿Qué se me hace que compre uno? A ver si es cierto que esa receta está desde el principio. Evita. Esto ha sido desde el principio. Mira nomás. ¿Eh? Esto. Miren qué espeso, amigas. Ay, ay, ay. Miren esto. Miren qué espeso está. ¿Eh? ¿Ven? Y así se los voy a mandar yo a ustedes. Bien espesito. Bien espesito, amigas. Para que ustedes lo, le puedan, les rinda este mole. Para que ustedes les rinda este mole, amigas. Vamos a ponerle más. Vamos a, a seguir. Y acuérdense que las que hayan hecho la orden de esto. Ay, amigas. Si lo usan para Navidad o para lo que ustedes quieran. Unas costillitas de puerco. Unas. Unas. Uh, una, una, una. ¿Cómo? ¡Ay! Unos muslos de, de res. Unas costillas, amigas. No, hombre. Para qué quieren. Ay, no me está. No me está este. A ver, esta está grande. Miren nomás. ¿Eh? Vamos a ponerle todo. ¡Ay! ¡Oh, se me está olvidando. Ponerle el pan. Miren nomás. Se me está olvidando ponerle el panecito. Ahí. Miren nomás, amigas. Qué delicioso. ¡Uh! Miren nomás, amigas. ¿Eh? Te invito, hasta la canela va ahí, amigas. El cacahuate. No, hombre, amigas. Si tú pruebas esta receta, va a ser todo un éxito en tu familia. Y te aseguro que me vas a decir, Doña Leti, ¿va a volver a ser más? ¿Cuándo va a ser más, Doña Leti? Vámonos. A ver... Ay, no se me vaya a caer. Tengo la costumbre de retacarlo bien retacada. ¿Eh? Miren qué deliciosa. ¿Mm? Miren qué delicioso está esto, no hombre. Miren nomás. Miren nomás, amigas. Qué espeso está. Y cuando enfrié, va a espesar más, amigas. Esto va a espesar más. Y yo se la voy a mandar. Ay, a ver, ya se me está atorando esto. ¡Ah! Ahí está, ahí está. Que no se me atore, que no se me atore. Ahí está. ¡Auch! Que no se me atore. ¿Eh? Jessica Renovar. Diga. No, no, Sofía Mendoza, ahí está. Vamos a poner el último. Ahí está. Miren nomás qué bonito está quedando esto, amigas. Miren nomás. ¿Eh? Nada de colarlo. Cuando ustedes lo ponen en esta olla después de haberlo todo asado, ya no necesitas colar nada, amiga. Así como sale, así lo vas a poner en tu en lo en tu receta que vayas a hacer. Ahí está. ¿Quién es? Oh, my goodness. Miren nomás lo espeso, amiga. Yo quiero que ustedes vean. Miren nomás esto, amigas. Chequense eso. Miren, amigas. Chequen esto. Qué delicioso. No, hombre, preciosas. Cuando ustedes reciban eso, yo sé que ustedes me van a decir. Ay, no, doña Leti. ¿Eh? Porque esta receta ya mucha gente le ha quitado. Y le ha puesto amigas. Pero yo se las estoy haciendo. Tal como la hacía mi abuela. Y, y todavía que yo le estoy poniendo más ingredientes. Porque yo soy muy perfeccionista. Cuando yo hago una receta la pruebo. Y luego empiezo. Ay no. Aquí como que le falta esto. Aquí como que le falta esto otro. Vamos a ponerle los dos. Panecitos de una vez. Y así es como llego a mis recetas, amigas. Miren nomás qué delicia. Chequense esto, amigas. Miren nomás qué delicia, Dios mío. Miren nomás. Miren la canela, amigas. Hasta la canela va allí. Ándele para que se le quite la canela. Ándele para que se le quite. Ahí va todo. Ay, tengo un bachidero aquí, amigas. Que para qué les cuento. Para qué les cuento. Miren nomás los tomatitos. Vamos a ponerle todo este, este juguito. De aquí. Todo esto que quedó aquí. Miren nomás. Vamos a ponerlo. Porque esto es puro sabor, amigas. Esto es puro sabor. Miren nomás. Eh, miren nomás. Esto se me afigura como si fuera un ponche. Ay, qué delicia. A ver. A ver, hasta aquí. ¿Quién era viejo? No, no. Oh, hasta aquí vamos a ponerle un poquito de sal porque más o menos okay, es... Okay. Es nada más eso. Sí. Mire, ¿eh? ¡Vámonos! Gracias, Estela. Sí, SL, ya hoy estaba, estaba mirando yo. Perdón, yo aleti pero es que llegaron algunas serpientes. Ay, sí, aquí no caben esas a uh, Jessica, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera esas malosas. Mira nomás, qué delicioso. A ver, vamos a poner un poquito más de caldito. Mande. ¿Estamos ahorita? ¡Oh, wow! ¡Rosa Armenta! ¡Gracias, preciosa! ¡Gracias! ¡Gracias, Rosa gracias preciosa gracias gracias rosa armenta Gracias. A ver, miren nomás qué batidero tengo aquí. Ay, don Maiko me va a. Me va a decir, no, Leti, te pasa, Leti Miren nomás qué delicioso. ¿Mm? Sí, Evita. Yo cocino y luego dice mi viejo, yo te limpio todo. Y él viene limpiándome mi cocina para atrás, preciosa. Pero me dice, ay, qué cochinero me haces, Do Leti. ¿Verdad, viejo? Ahí está. Ahí debe de estar. No hay necesidad de colarlas, amiga. Miren. Yo quiero aprovechar todo, la poca semilla, todo lo que queda allí se tiene que aprovechar. Ahí está. Miren nomás qué hermoso está esto. No, hombre, amigas. Ustedes se casan, amigas. Miren nomás esto. Miren nomás esto, amigas. ¿Ah? Miren qué delicioso. Mira nomás. ¿Eh? Sí, viejo, vamos a vaciar todo esto, ay no, no, no, no, esto quedó, a ver le voy a poner un poquito de, del caldito, yo creo que lo voy a moler con todo lo que hay aquí, para aprovechar todo lo de la olla amigas, y también voy a aprovechar el poquito caldo, este, Caldo de, de pollo que me quedó. A ver, vamos a aprovecharlo todo. No me falta nada, ¿no? Vamos a aprovechar todo este caldito. Que quede bien molidito para a ponerlo aquí. Y miren nomás. Ahorita está caliento este mole, amigas, pero van a ver que este mole, se, cuando se me enfríe, se me va a poner todavía más espesos o quiere decir que lo voy a empacar. Miren nomás. Ahí. a ver allí. Déjenme sacar un poquito de dónde está. ¿Dónde está? ¿Estar aquí? Sí. A ver dónde están hermosos. Suban esos likes, dicen nuestra, nuestra amiga Estela, por favor. Suban esos likes. Vamos a poner un poquito de ahí. Ahí está, ya bien molidito. Gracias, preciosas. Ahí está. A ver, amigas. Ahí está el resto. Miren nomás. Eh. Miren nomás. Aprovechamos todo el caldito, amigas. Completamente. A ver. Quedó más aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí que vamos a. A ver, vamos a hacer todo esto acá. Ay, amigas. A ver. Vamos a limpiar este batidero que quedó aquí, amigas. Para poderles enseñar. Miren nomás, amigas. ¡Qué barbaridad! Esto aquí que dice Don Michael? ¡Ay, Leti! ¡Ay, Leti! Miren nomás, amigas, ¿eh? Esto, miren nomás. Miren qué rico salió esto, amigas. Bien espeso y está todavía bien caliente. Miren, eh, yo también, dice... Buenas noches, señora linda, todas las hermosas mitoteras. Hola, mi Alicia García. Qué rico se ve, mira nomás. Ay, amigas, esto va a quedar... Mm. Ay, amigas, hasta está un poquito desabrido. Le voy a poner un poquito de sal. Y ya ustedes en su casa cuando lo reciban amigas, si les hace falta un poquito de, de sal, pues ustedes hagan el favor de, de completarlo a su gusto, ok? a su gusto preciosas, déjenme jugar esto, ay hermosas, esto les va a encantar, Fíjate nomás. Esto se va a espesar, amigas. ¿Eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Mira nomás. Eh. No, hombre. Mira. Bien llenito hasta arriba. Y bien espesito. Yo lo pudiera haber hecho. Mira. Mira. Lo pudiera haber hecho hasta más diluido, pero no quiero porque yo quiero que ustedes lo diluyan con, con este, ¿cómo se llama? Con un poquito de caldo de pollo y hagan su receta. Pero se va a ir bien tapadito. Está súper espesito. Así es que, miren nomás, amigas. Acá va el primero. Déjenme. Allá se me fue Don Mike. Mm. Vamos a ver. O lo voy a dejar. Voy a dejar que se enfríe un poquito. Creo que voy a dejar que se enfríe un poquito antes de embalsarlo. Porque tengo que traerme mis envases de por allá, amigas. A ver. Ya ya vas, va a ser masa para la Navidad, señora Leti. Ana Monkey. Yo tengo una receta, yo tengo una receta de cómo preparar la masa para los tamales. A ver si alguna de mis moderadoras la puede compartir ahorita, por favor. A ver, que compartan, amigas. A ver amigas, compartan. A ver, déjenme. Don Michael ya me había limpiado muy bien todo esto para que pudiera. Llenarme unos cinco. Le dije, domás, límpiame unos cinco por lo pronto. Dice, de ver el video de Anaí, me animé para hacer tamalitos. Sí, amigas. Háganse sus tamales. Miren nomás. Vamos a llenar esto. Bien llenito. Llenito hasta arriba es una... Una ¿cómo se llama, amigas? Es una una libra. Miren, bien llenito hasta arriba, preciosas. ¿Eh? Ahí va. Miren nomás, ¿eh? Para que ustedes no hombre. Lo que se quieran hacer, si se quieren hacer unos tamalitos de... Unos tamalitos de, de, de, de, de, mol, de carne de puerco en mole pipián, amigas. No, hombre, les va a salir, miren nomás. Bien delicioso. ¿Eh? Miren nomás. Ahí está. No, hombre, esto va a estar súper espeso. Porque lo dejé hasta el mero mero. Miren. ¿eh? ¿Qué tal? Miren nomás qué delicioso. Ahí está, miren. Bien llenitos. ¿eh? Ya le voy a decir a Don Michael que me, me Me haga más. Pero por lo pronto, miren. ¿Qué te parece? ¡Ey, ey, ey! ¡Tururu, tururu, tururu! <risas> Hasta todo me va a dar, amigas. A ver. ¿Quién me va a sacar el... El taneo, preciosas? ¿Cómo la vamos a hacer? A ver. Ay, déjenme taparlo. Porque donde se me caiga uno de estos... Amigas. Amigas. ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¡Ey, ey, ey! Hombre. ¡Esto me quedó, amigas! ¡Tres piedras! ¡Tres piedras, preciosas! ¿Qué tal? ¿Quién dijo que Doña Leti no complace a sus seguidoras? Ya no sé cómo se llama la que me dijo que quería cuatro envases. Tres o cuatro envases, me dijo Doña Leti. Si se los ganan, I'm sorry for you. I'm sorry for you. Hola. A ver, amigas, ¿en dónde será bueno ponerlo? A ver, me lo pongo aquí. Yeah. A ver. A ver, amigas, vamos a ver en dónde me, ¿en dónde voy a poner esto. Ay. Déjenme hacer espacio acá, amigas. Para que me saquen el tan negro de acá. A ver, vamos a poner todo esto acá. Todo esto acá. ¿Qué tal, eh? <ríe> Dice Sharon Reese, tres piedras. Y sí que sí, Sharon Reese. Quiero que sepas que esto me quedó tres piedras, amigas. Bueno, no porque yo lo diga, ¿verdad, amigas? Ustedes lo van a ver. La que compre esta salsa me va a decir, quiero que por favor me digan me... ¡Ah, amiga! La, la receta de tamales de lote viene en esta Navidad. En estos días ya compré las hojas. En estos días me voy a comprar el resto de lo que me queda. Así es que está, está lista porque te voy a hacer este... A ver, amigas, ¿dónde lo hago? ¿Dónde... ¿En qué pongo mis salsas? ¿Será buenas aquí? A ver. Miren. ¿Cómo las pongo así? ¿Así? A ver, amigas, me van a sacar la foto, eh. Va a ser la foto para mi tan amigas. A ver. ¿Cómo, pues? ¿Listas? Están preciosas para la foto. ¿Listas? ¡Uf! Uh, Dios mío. ¿Qué no le puse a esta receta? Miren nomás, eh. ahí están, ahí no se me vayan a caer amigas, espérense, espérense, ahí va, eh. ojo, ojo con la foto amigas, espérense, espérense, espérense, espérense, preciosas, se me cae, se me cae, se me cae, <ríe> mi madre que se me caiga, ojo preciosas. Allí que se me vean los puros ojos. <risa> Miren nomás. Ahí. Ahí, amigas, sáquenle la foto. Díganme cuando ya, preciosas. <risa> Ay, no, así no. <risa> así... A ver, así, a ver, así, ahí, gracias Pamela, amigas, ya le sacaron la foto, mándenme la Facebook, la cocina de Leti, ¿ya? presiento que ya, presiento que ya, a ver, ay, ay, se me cae, ese. a ver, vamos a ver si yo le puedo sacar una, una, a ver, ay, así, así, a ver amigas, a ver si le puedo sacar yo una, una, eh, ¿Cómo le llaman, a ver amigas, así, Gracias. A ver, amigas, ¿quién me le quiere sacar ahí una foto? Ahí está. Ay, no, no, no, no, no, no tumbando todo, a ver amigas allí, sáquenmele una preciosas sáquenmele una preciosas allí gracias Pamela sáquenmele una foto ahí preciosas ahí está listas también la tortillita ahí, viejo. Para enmolármela, de mole. Póngale, ¿no? Póngale unos chilitos al plato. Antes de, de... En medio. ¡Ah! A ver. Que le pongo unos chilitos al plato, amiga. ¿Qué me dices? Póngale unos chiles al plato. Para que... Ana Sánchez. No, no, no. Tengo Facebook. Esta salsa, Carolina Mejía, es salsa de... Ah, mole pipián, mole pipián rojo para sus costillas, su carne de puerco, sus tamales de mole pipián, sus muslos en, en mole pipián, esta es una salsa que acabo de hacer, miren nomás, a ver, dejen ponerle unos chilitos allí, espérenme, amigas, espérenme, espérenme, a ver, no, allí la voy a poner, para que se vean, ahí, Ahí está. A ver, déjame sacar unos chilitos. Aquí caliente mi una tortilita, papá. enseñarles cómo me la voy a comer con un burrito. Mm. ¡Uy, uh, la, la, A ver, no te voy a dar. ¿Qué sí, es que? Ya me diste eso. ¡Ay! ¿Cómo oh, están los chiles asados? ¿O oh, me los pusiste sacados, sacar un momento! No? Estos, los aquí hay a ver, dice una amiga que le pongo unos chiles allí, para que, para que se vea bonita la foto, a ver, a ver, a ver amigas, a ver, espérenme amigas, estoy como dando el plato, No es, es no es que la foto es aquí. La foto es aquí. Así. A ver amigas, así, para que se vea bonito. Con los chiles que se, que se de los mismos chiles que se usaron. Así amigas, ¿cómo se mira? A ver, amigas, así. Entonces, a ver, sáquenme la foto. Ahí. A ver, amigas, sáquenme ahí la foto. Ahí está. Déjenme sacarme esto. Y poner otro chile de estos acá. Que se mire. Así. Ups. Así, amigas, lo querían ver ustedes. Así. A ver, ahí está. A ver, esta foto allí, por favor. Ahí. Dice Carolina Mejía que ahí se mira bonita. A ver. Ay, ay, ay, Dios mío. A ver, amigas, espera, amigas. Gracias, Pamela, por la foto. Gracias a todos por... Se ve Don Mike... ¿Ya está para atrás, Michael? Quita la tortilla, por favor, y la agarra de allí. Muévete. Gracias. Ah, a ver, ahí están. A ver, amigas. Ahí la están tomando la foto. Dice, hi, Don Mike... A ver, te siguen viendo allá. Ah, pues a ver amigas, me sale, me salen las letras allí. No quiero que me salgan letras allí. Ah, me sale la salsa. Ahí. Déjenme esperarme que no me salga nada. Ahí está. Ahí está, amigas. Muchas gracias. ¿Ya? ya a ver, dame una. Ahora sí voy a abrir las salsas, amigas, porque está caliente. Ahora sí las voy a abrir. Ahora sí las voy a abrir, amigas. Para dejarlas que se enfríen, Ahí está. Las voy a dejar aquí, Michael, ¿eh? Nomás méteme esto para acá ya. Todos los esos no, esos van en la otra. Estas salsas se quedan abiertas hasta que se enfríe, ¿ok? Acá en un, en un de ese que tienes ahí arriba. Ahí están. Ahí están mis salsas destapadas. Aquí vamos. Sí. Y mételas allá adentro. Hola Marina Ibarra, ¿cómo estás? <ríe> Ahí está. ¡Ay! Amigas, qué cansada que le. ¡Ay, Maiko! ¿Qué es eso? ¿Qué oh my god. Dos yo soy de 10. Oh my God. Dice Don Maiko que, que le dio una tortillita en amigas. Se está espesando eso como no tienen una idea. Mmm. Mmm. -hmm. Acuérdense que yo trabajo atrás de las cámaras. Mmm. Aquí tengo un arrocito. Mmm, Marco. Mmm. Mm mmm. -hmm. Mm. Mm. No, mm, -hmm. amiga, esto está a otro nivel, preciosas. Oh my god, este mole se está espesando, mm. Mmm. Mmm. Un hombre. Apagando esta cámara. Me voy a servir un plato de arrocito con un chorro de mole. Un chorro de mole. Ay, amigas. Y fíjense que salió un poquito picosito eh. ¿Cuándo reciban esta salsa? Soluciones. ¿Cuándo recibas esta salsa? Si se te llegara a ser picosa, que tú digas... Este... Que tú digas, ay, se me... Se me hace un poco picosa. Nada más cose que más unos jitomates más. Cóselos bien cocidos. Asegúrate que estén bien cocidos. Un, una pizca de azúcar. Lo mueles y lo revuelves entre todo tu menjurje que hayas hecho. Y eso le va a desvanecer un poco lo picoso. En caso que eso haya pasado, preciosas. Así es que... ay, Esto quedó, amigas, tres piedras. Y atínenle que se me estaba olvidando. Fíjense, ¿eh? les tengo que decir, porque si ustedes hacen esta receta y no les sale como a mí, fíjense viendo que se me acaba de... ¿Qué creen que se me olvidó en esta receta? A ver, las que vieron todos los ingredientes. ¿Qué se me olvidó en esta receta? A ver, ¿qué se me olvidó la dulce amor? no, no, no, que se me olvidó, no, no lleva cebolla, esta no lleva cebolla, no, le puse sal, no, Yoreli, el vinagre, eh, eran nomás dos, de dos a tres cucharadas de vinagre, eso quiere decir que ahorita que está todo esto caliente, I'm sorry, don May, pero vas a tener que volver a lavar esto. Lo voy a regresar a mi olla y le vamos a poner tres cucharadas de vinagre. Así es que I'm sorry for you, pero así es. Y acuérdense que hasta la más inteligente se le ve gallo, amigas. Así es que vámonos. Miren, miren, miren esto. Miren qué espeso está. Miren esto. Miren esto, amigas. Miren. Esto es para que vean que se está espesando. No, hombre. Se está espesando a lo bestia. Así es que, vámonos. I'm sorry, Michael. Pero Sí. Pero, miren nomás, amigas. Cómo no se cae nada, eh. Vamos a... Ay, ya está, está duro para sacarlo, pero así es como tiene que llegar. I'm sorry, pero la receta tiene que estar al 100. No se me puede olvidar nada. Miren esto, lo espeso. Miren lo espeso, ¿eh? Aunque son solamente como tres cucharadas, pero no me importa. No me importa esto tiene que ir a la perfección y aún así esto está pero tres piedras y voy a poner cucharadas grandes amigas ¿eh? miren una dos y tres ahí está vámonos a batirlo ahí está de nuevo Así es que vamos a lavar esos contenedores otra vez, para poderlo poner aquí de nuevo. Para volverlos a llenar bien. Pero eso sí les digo, de que esté espesando, esto se está espesando, miren nomás. Bien delicioso. Y todavía está caliente, amiga. La olla todavía está bien caliente. Así es que no pasa nada. Tres cucharadas de vinagre y eso es todo. Así es que es para que no les vaya a pasar así. Pobrecito Don Maiko, ya me anda lavando los contenedores. <risa> Ni modo. I'm sorry, viejo. I'm sorry. Miren nomás, eh. Vamos a ver. Esto no le cambia nada el sabor, amiga. No crean que esto es algo como que, ay, ya le cambió el sabor. No para nada. Miren nomás. Mmm. Ah. Mmm. That's very good. Esto ya está allí. Ya lo vamos a alzar. Ya se está adelantando, don Mike. Acá no te va a yorcar con el listón, Michael. Quítatelo. Quítatelo. Pásate por abajo, don Mike. Ahí está. Déjame hacerme para acá con mi... Con mi bulla para otro lado. Ya anda, normal lavándome todo, amigas. Pues sí, es que han sorry, pero se tiene que hacer así. Y ya que se enfría, Es más, ya no los voy a poner en los contenedores hasta que esté bien frío. No, amigas, mentira, no puedo hacer eso. Porque eso se está enfriando, se está espesando. Yo so, tengo que meterlo a los contenedores para que esté listo. Porque eso se está espesando. Son ni modo, voy a tener que... Ahorita que acabe mi en vivo, terminarlo. Así es que preciosa. Ay, Yasmin, ahorita no sé cuándo voy para allá. Sí, sí, amiga. Sí, Bonnie, se desperdició mucho. Se desperdició mucho. Este, le puedo poner un poquito de caldo de pollo a eso para que. Para que no se le. Pero está delicioso, amigas. Este, si no puedes comprar esta salsa, prepáratela. Este, ah, prepárate la porque ah, la tengo como mole, mole pipián en, en, en caldo de pollo, algo así. Busquen esta receta en mi, en mi canal porque también allí está. Este, y voy a ver si puedo editar este video porque se hizo muy largo para dejar esta receta allí. Pero ya saben, ah, sí, Pamela, eso voy a hacer. Este, y, y la que quiera comprar esta salsa, amigas, pues aquí arriba está el enlace, pueden ir. ¡Ay! Dice, Sharon Castillo acaba de poner otra orden. Sharon, ¡eh! Gracias, gracias por tu orden, preciosa. Ya no sé cuántas van. Yo le dije a dice que nomás pusiera 10, porque creo que ahí me van a salir y si no voy a tener que hacer más. Pero estas sí se las vamos a mandar esta semana, amigas. Primeramente Dios con los envíos de Licea. So Se van a ir con los envíos de Licey, primeramente Dios. Así es que. Las tortillas, sí, amigas. Es que, ay, amigas, es que esto está. Mm. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, Maiko. ¿Tú vas a querer de esto, Maiko? Maiko, ya calentó un montón de tortillas, amigas. Miren nomás, qué delicioso. Ay, ay, ay, ay. Miren nomás, amigas, con arrocito. Miren nomás. Imagínense unas enchiladas de mole pipián, amigas. Mmm. Mmm. No. ¿Quién compre esto? Quiero que me lo diga, Doña Leti. Te falló. Ah. No lo creo. Imagínense que tuviera mi restaurante. Y yo lo sé. Y les hicieron unas costillas. El mole pitían. ¡No, hombre! ¡Ay! Mm. Mm. Ya me manché toda. ¿Dónde me cayó? Mm. Mm. Amiga, ya me voy. Un beso a todos ustedes. Gracias, preciosas, por acompañarme. Mm. Sí, Jolene. Uh -huh. ¿Qué está vendiendo? Dice Juana Sales, ¿por qué habla tan, tan recio? Ah, en el refrigerador te puede durar hasta un mes, amiga. Hasta un mes te puede durar. Por eso ahora que yo las empaque, en el siguiente envío que haga Lice, ahí se van a ir estas órdenes que me están comprando. En caso que la quieran para Navidad. Mm. Deliciosas. Amigas. Nos vemos preciosas. Gracias por su compra. Gracias a todas las que hicieron su compra preciosas. Muchas gracias. Eh, no sé cuántas salsas quedan, pero ahí están. Si alguien quiere comprar una salsita bien espesita, acuérdense, cuando la reciban y la vayan a usar, póngale una latita de caldo de pollo y ustedes la hacen crecer este mole para lo que lo vayan a usar. Y quiero que la que la agarre me diga honestamente qué le parece esta salsa. ¿Ok? No salsa, este mole. Así es que me cuenta, señora Leti. Me hice unas enchiladas, me hice unas costillas de puerco. Me hice esto. Quiero que me cuentes y si eres capaz, me mandas una foto para que se me quite. Para que se me quite, preciosas. Así es que gracias a todas mis moderadoras, a mi Pamela, a mi Ana Sánchez, a Abuelita Dulce. ¿Quién más estuvo por aquí ayudándonos esta noche? Gracias a todas, a todas por no nunca abandonarme, nunca dejarme solita. Yo sé que a ustedes les encanta que yo esté aquí, amigas. Y a mí me encanta estar en el mitote con ustedes, preciosas. Pero bueno, por favor, apoyen esta salsa. Compártanla con tus amigos. Y ya saben que gracias, gracias a la que haya comprado esta salsa, amigas. Muchas gracias por confiar en mi sazón. Así es que, bye bye, porque quiero comer más. Bye, preciosas. Buenas noches.